Bueno mi nombre es Donaldo Díaz, yo soy el papá de Dylan Díaz, Dylan Díaz es un deportista pues que hace parte de la familia Fortius, un deportista o cualquier persona, empresario, en cualquier ámbito, músico, no importa qué tipo de profesión tenga, realmente para encontrar su potencial no basta solamente con tener esa habilidad, sino esa habilidad física o esa habilidad en el arte que desempeña, sino que también se necesita fortalecer la parte mental, lo que es la parte de la seguridad, la determinación, y eso era básicamente lo que llegamos buscando en Fortius, porque bueno, muchas personas ya lo habían recomendado y cuando llegamos acá empezamos a ver unos cambios impresionantes en Dylan, en la parte de lo que era su seguridad, en la determinación, en la confianza, en un montón de cosas que son vitales para que un deportista se potencialice. Y bueno, la verdad que la experiencia en este tiempo ha sido maravillosa. Nada, bienvenidos y recomiendo Fortius porque mi experiencia ha sido muy buena y... y, y Muchas gracias.